Todavía no es la hora, pero vamos a ir viendo cómo se acerca la gente y eso. Le comento a los amigos que estén viendo eh, el inicio de este webinario, es, eh, estamos esperando que ingresen todos los participantes, así que en instantes vamos a dar inicio formal, pero, pero pueden presentarse en el chat de la derecha de la pantalla, y bueno, en instantes damos inicio. that is the... A los que están en la sala, ¿podrían eh, confirmarnos que se oye bien? Ahí nos confirman que sí se escucha bien. Sí, pues se, escucha, se escucha bien. Es un... Sí, sí. En, en cinco minutos arrancamos. sí. sí. Bueno, eh, vamos a dar inicio a este webinario, siendo las 8 y 6 de la noche acá en Buenos Aires. Un saludo a todos y todas quienes están participando en esta actividad. Eh, yo soy Damián Profeta y junto a Fermín Cop eh, hacemos claves21.com.ar, una iniciativa digital de periodismo ambiental que se propone no solamente publicar, noticias y contenidos relacionados con el medio ambiente, sino también eh, brindar herramientas y oportunidades de formación y de, capa y de capacitación como tipo de Este es el quinto webinario que hacemos desde los últimos dos años y eh, lo hacemos con el apoyo de Earth Journalism Network, la red de periodistas de la Tierra, una red internacional de Periodistas Ambientales, y eh, el, el webinario de hoy tiene que ver con pensar los impactos del cambio climático en particular en la región de Latinoamérica y de Argentina, y asimismo también conocer los pormenores del proceso de negociaciones que, que tienen que ver con eh, la próxima cumbre del clima o COP21 que va a tener lugar en París, en el último día de este mes y, y a lo largo de las primeras semanas de diciembre, donde se espera que eh, se llegue a un acuerdo vinculante mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y evitar dramáticas consecuencias por el cambio climático. Eh, hoy nos acompañan dos expertos de lujo que Fermín va a presentar en detalle, pero son Carolina Vera, y Enrique Ma Maurtua, si, si lo dije mal, perdón, ahora también corrige, eh, quienes nos van a presentar esos dos aspectos que mencioné, que tienen que ver con eh, el impacto, las consecuencias del cambio climático, y el proceso de negociaciones de cara a este acuerdo global vinculante para paliar, frenar, eh, a minorar los, los efectos del cambio climático en todos los países de la Tierra. Eh, bueno, yo sin más que agradecerles la participación principalmente a los panelistas y a ustedes que están viendo este webinario, les cedo la palabra a Fermín Kopp que va a presentar a nuestros panelistas. Bueno, hola, buenas tardes a todos, gracias por sumarse y participar en este nuevo webinario de Claro. Eh, en primer lugar, agradecerle a, a los panelistas por participar y agradecer a todos los que nos están escuchando y se suman a este webinario. Eh, simplemente presentar brevemente un poco a, a los panelistas que nos acompañan hoy antes de, de arrancar formalmente la actividad, que es seguro lo que todos están esperando escucharlos. Eh, hoy contamos eh, con la presencia en este webinario con Carolina Vera, que va a ser nuestra primera expositora de hoy es doctora de la Universidad de Buenos Aires con orientación en Ciencias de la Atmósfera, profesora titular en Departamento de Ciencias de la Atmósfera, y a la vez directora e investigadora en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera. Eh, Carolina fue elegida este año como vicepresidenta del Grupo de Trabajo 1 del Panel Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático, eh, por lo que, bueno, la, es una voz muy valiosa y autorizada para hablar sobre, sobre estos temas. Y a continuación de Carolina... Va a hablar nuestro segundo expositor del día, que también le agradecemos mucho por sumarse, quien es Enrique Martúa Constantinidis, que es experto en negociaciones de cambio climático, eh, forma parte de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FAM es coordinador del proyecto de agendas climáticas nacionales, eh, participó de fue coordinador regional del Climate Action Network de Latinoamérica y trabajó también del Departamento de Cambio Climático de la Fundación Biósfera, eh, pero bueno, por supuesto, para los que quieran indagar un poco más, encuentran toda la información sobre los expositores en, en claves21.com.ar. Eh, simplemente para arrancar, nuevamente les, les agradezco a, a los panelistas por sumarse eh, y a todos los que están participando de la actividad. Empezamos primero con Carolina, si te parece, si nos escuchas bien. Eh, eh, Carolina va a presentar un PowerPoint y va a, a, a introducir un poco la, la charla en el tema. Eh, cedo la palabra a vos Carolina y cualquier duda nos consultas. Bueno, eh, me escuchan bien, ¿no? Impecable. Vamos a compartir entonces el PowerPoint. Perfecto. Ahí está. Y bueno. Está todo bien, entonces empiezo. Perfecto, eh, sí, sí, bien, Dale para adelante. Perfecto. Eh, bueno, les, les quería comentar hoy en esta noche, la verdad que agradezco la participación. Debo decir también es que es mi primer webinario y me parece una una manera excelente de eh, interactuar. En este caso, en el. Eh, yo les quería comentar. Eh, la estrategia que hemos llevado desde la Argentina para eh, tratar de eh, establecer cuáles han sido las tendencias del cambio climático eh, ya evidenciadas en el clima presente y las proyecciones a futuro. Eh, nosotros en particular, es nuestra región como otras del planeta, eh, el desafío que tienen es tratar de combinar y de entender el efecto de calentamiento global con la variabilidad, variabilidad natural del clima, de poder inferir cuál va a ser el clima de las próximas décadas. Estaba tratando de encontrar la flechita y la veo bien. Eh, ¿Cómo hacemos esa actividad, esa, ese estudio? Por un lado, para estimar las tendencias del clima pasado, hacemos uso de todas las observaciones, de que tienen el desafío de ser globales, de, proveer, de, de provenir de diferentes sistemas de medición y eh, eh, encarar la necesidad de medir no solo la atmósfera, sino también los océanos, la vegetación, la actividad humana, etc. Utilizamos otra herramienta que son los modelos matemáticos del clima. bien con que resuelven las ecuaciones que rigen la atmósfera, los océanos, la tierra, eh, los hielos, los, eh, las nubes, eh, en supercomputadoras y con ellos simulamos el clima presente y el, proyectamos el clima futuro. Eh, ahora, estos modelos son de una complejidad tal que eh, la mayoría de los países del mundo no tienen la capacidad computacional para realizar las simulaciones globales que se requieren para estudiar. En el caso de Sudamérica, por ejemplo, eh, Brasil, Argentina, eh, son los que lideran en eh, tener esta capacidad, pero todavía la tenemos de una etapa experimental y eh, si bien podemos utilizarlo para hacer estudios no podemos este, todavía eh, eh, poder proveer de las simulaciones eh, del clima global y el resto de los países de Sudamérica tienen menor capacidad y así pasa con muchos países del mundo en consecuencia las colaboraciones internacionales son indispensables y en ese caso eh, yo estoy muy orgullosa de la comunidad climática ya que ha sabido eh, afrontar este problema eh, ya que ha habido una, una gran solidaridad por parte de los eh, países que sí de que todos y cómo lo hemos hecho a través del programa Música en inglés World Climate Research Program que coordina lo que se llaman proyectos de intercomparación de modelos y por ejemplo el último se realizó en el 2011 y eh, In, incluyó la participación de una decena de centros del mundo, allí tienen los, los países, algunos de los países eh, que proveen de esta información, y entre ellos se han eh, de unos 40 modelos climáticos, y de manera tal que estos centros se ponen de acuerdo <coughs> a través de, de, de este programa, perdonen. en diseñar y elaborar las simulaciones numéricas, tanto del clima presente como del, el, del futuro. Esto ya lo hemos hecho en cinco oportunidades, como ven, y ha sido el insumo más importante para los informes del panel gubernamental de cambio climático. Ahora, la manera en que trabajamos es, estos centros tienen un cronograma para realizar estas simulaciones climáticas que luego se guardan, se almacenan en reservorios a los que tenemos acceso los investigadores del mundo entero. Entonces eso ha permitido que eh, se han podido desarrollar eh, proyecciones tanto a escala global y regional eh, de una manera mucho más grande que si solo se hubieran eh, realizado en esos países que tienen esa capacidad. Eh, pero el, el problema de tantas situaciones como de los modelos, es que no son perfectos y tienen errores. En consecuencia, esto le da incertidumbre a los a las estudios, tanto de clima pasado como del futuro, que nosotros realizamos. Ahora, hay otras fuentes de incertidumbre, como por ejemplo, por un lado, la naturaleza caótica del clima. Eh, nosotros sabemos muy bien, esa mariposa está ahí porque la teoría de caos fue elaborada por un meteorólogo, Edward Lawrence, este famoso que dijo, el aleteo de una mariposa puede generar un tornado, nunca me acuerdo dónde, creo que en Japón. Eh, de, de, de, eh, por esa naturaleza caótica, es decir, se generan torbellinos dentro de la atmósfera y también dentro de los océanos, no es posible eh, pronosticar, por ejemplo, el clima, eh, no más allá, en el caso de tormentas, vamos a decir, no más allá de unos días, pero en el caso, por ejemplo, de un niño, no más allá de unos meses. Pero nosotros no podemos pronosticar hoy cuándo va a haber un niño, por ejemplo, en la década de 2030. Y la naturaleza, digamos, la variabilidad natural del clima, se combina con el efecto antropogénico en el clima. Y entonces, al no conocerla, eso es una fuente de incertidumbre. Y la otra fuente de incertidumbre es cómo va a ser la sociedad del futuro. Eh, será más verde, será como hasta ahora, eh, será, eh, hará un, una, un mayor uso de los recursos naturales, emitiendo más gases de efecto invernadero. Entonces, de manera tal, que al, al desconocer cómo va a ser la sociedad del futuro, también eso genera incertidumbre y lo que hacemos es establecer diferentes escenarios futuros socioeconómicos. La manera que hemos encontrado entonces los eh, investigadores, tanto esta estrategia se aplica en el panel intergubernamental de cambio climático a escala global, como eh, también en distintas regiones y como los voy a mostrar en un ratito, eh, si la hemos aplicado en Argentina. ¿Cómo ¿Qué hacemos? Por un lado tomamos diferentes conjuntos de observaciones del clima pasado. Es decir, no solo las estaciones... Que, eh, los datos que pueden provenir de estaciones meteorológicas, sí, sí. sino como dije también de los otros sistemas de observación y también de eh, conjuntos de datos que integran, combinan estas diferentes fuentes de información, pero no hay uno, hay, hay varios. Eh, por otro lado también lo que hacemos es utilizar diferentes, eh, un gran conjunto de simulaciones climáticas de diferentes modelos climáticos y para diferentes escenarios del clima futuro. Eh, toda esta gran bolsa de, de información, nosotros la llamamos evidencias, tenemos un gran conjunto de evidencias, son combinadas y evaluadas por expertos del clima, de manera tal de determinar no solo las tendencias del clima presente y futuro, sino también el grado de confianza o de incertidumbre que esas estimaciones tienen. Esta metodología que fue aplicada eh, y es aplicada en todos los informes del IPCC, también la hemos aplicado en la elaboración de la Tercera Comunicación Nacional eh, de Cambio Climático que la Argentina ha realizado recientemente dentro de sus compromisos para la COP21. Eh, entonces, como les decía, no solo hemos hecho esta comunicación nacional para cumplir con ese compromiso, sino también para proveer información que es fundamental al momento de diseñar políticas públicas para por un lado mitigar los efectos adversos y aprovechar las nuevas oportunidades. Entonces yo les voy a, les voy a contar eh, la, eh, algunos resultados más importantes de la componente que eh, nosotros lideramos desde el CIMA que, que tiene que ver con evaluar el estado del clima en el pasado reciente, de la segunda mitad del siglo XX, y si los últimos 50 años, 1960-2010, y del clima proyectado para el futuro en el siglo XXI. Y por otra parte, también lo que hicimos fue generar y disponer una base de datos climáticos para estudios de, eh, de impacto de cambio climático. Allí tienen la dirección, eh, ya que eh, la verdad que es, es una, una base que permite de una manera muy sencilla y fácil eh, en bajar diferentes datos climáticos, ya sea de observaciones como de modelos. ¿Cuáles son algunos de los resultados más importantes? Tienen que ver con los cambios observados. Eh, si vamos a la temperatura, eh, este mapa nos está mostrando los cambios en la temperatura media anual entre 1960 y 2010, a lo largo de toda la Argentina. Y allí pueden ver en colores dónde es eh, significativamente de punto de vista estadístico, ¿no? Aplicamos metodologías matemáticas para eh, establecer si ese cambio es significativo. Claro. Y son esas zonas rojas. Sí. Sí, te interrumpo un segundo, sabes qué? Eh, no estamos viendo la presentación, Va, es, es, vemos solamente el primer slide. Eh, no sé cómo lo estás viendo. Claro vemos el primero nomás y a ver no lo que está pasando ahí, eh, ah yo la veo en la página no Qué raro. a ver eh, eh, ahora eh, solo, solamente vieron la primera sí sí claro eh, no sé si me avisa a mí eh, por ahí eh, vos la ves como normal pero nosotros solo la vemos ahí está ves ahí estamos ah, los objetivos de la componente cambio climático ¿Querés? Eh, sí. ¿Vos la ves maximizada en toda tu pantalla? Eh, ahora no. Ahora, ah. a, ahora sí. Ahora sí. A ver. Y así. ¿La ven ustedes? Eh, yo la estoy viendo, pero en modo edición, la de objetivos de la componente de cambio climático observado y proyectado en Argentina. ¿Y ahora? Eh, yo la veo bien, pero no sé. Eh. Si no, lo que puedo hacer para no perder tiempo, ustedes la estarán. ¿Perdón? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que estás leyendo? ¿Qué es lo que este estás leyendo de la mía? Evaluar el, el estado del clima en el pasado reciente, desde la segunda mitad del siglo, y ahora tengo cambios observados en la temperatura. Bien, es la, bien pero no, lo, que, sí, lo que no haces es verla en formato presentación, sino sí. que se ve todo lo de PowerPoint, ¿no? Sí, pero, pero se lee bien igual, no hay problemas lo así, qué lástima, así que no vieron nada de lo que presenté antes. Lo escuchamos todo, pero... Eh, ah, bueno, pues está, está muy bonita. Acá están está. los modelos. ¿lo ven? Ahí está, <risa> si querés puntualizar sí. todas las cosas... volvemos un punto, No te preocupes. No, hay tiempo, ¿Cómo? no te preocupes. ¿Cómo? Ah, tiempo. bueno, entonces se las muestro. Al, sí, al menos está. se las muestro. Porque dale, ya dale, están dale. en la presentada. <risa> Acá dale. está entonces... Eh, la combinación del calentamiento global con la variabilidad natural, eh, las observaciones y los modelos, eh, la explicación de eh, la cooperación internacional que hacemos para obtener las proyecciones globales, eh, el problema de que este tipo de información tiene errores, ¿no? eh, y que también son fuentes de incertidumbres, la naturaleza caótica del clima, y cómo va a ser la sociedad del futuro y que esa eh, información la combinamos para eh, determinar los niveles de eh, confianza e incertidumbre de nuestras estimaciones. Tengo que hacer algo así porque está todo animado, es muy bonito, pero no lo pueden disfrutar. Eh, y bueno, eh, les voy a mostrar entonces la aplicación de esta metodología, de esta forma de trabajo en, en, eh, en el reporte que hicimos para la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, ¿no? Para evaluar el clima presente y el clima, los cambios en el clima presente y el futuro, y también les, les pasé el aviso de eh, esta eh, base de datos que hemos, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Elaborado. Eh, entonces, retomo, eh, en relación a los cambios observados, pueden eh, ver el mapa de los cambios eh, eh, que nosotros hemos estimado de la temperatura media anual entre 1960 y 1910. Y como decía, en colores rojos están eh, pintadas las zonas donde el cambio es significativamente positivo y en azul donde el cambio es significativamente negativo. Eh, allí pueden ver que, por ejemplo, yo les voy a marcar así la línea cero que, eh, la, eh, es decir, hay zonas que están en blanco, a pesar de que el cambio es positivo, pero eh, eh, la metodología matemática que, calcul que utilizamos para estimar las incertidumbres dio que todavía el cambio no es eh, totalmente cierto. Y es por eso que dice confianza media. ¿Mm? Entonces, eh, es, es, eh, eh, la mayor parte del país tiene un aumento entre medio y un grado aproximadamente, eh, y van a haber algunas zonas donde eh, la tendencia es significativa y levemente negativa. Esto se debe a que la temperatura media anual es el promedio de eh, la temperatura máxima y la temperatura mínima. Y eh, la temperatura mínima en todo el país tiene una tendencia positiva significativa. Eh, y eso ocurre en, la, en el resto del globo, es una característica que el calentamiento global se refleja muy bien en la temperatura mínima. En cambio, la temperatura máxima puede estar afectada eh, por otros eh, procesos, por ejemplo, las lluvias, la nubosidad, y entonces, con los asociados a, a mayores lluvias, la tendencia también en la temperatura media. Ahora, eh, lo que yo les mostré es un cambio, es una tendencia, pero la realidad es que la temperatura media año a año, así como lo hace mes a mes o día a día, oscila naturalmente y esas variaciones siguen siendo las mayores, son más importantes que la tendencia asociada al cambio climático. Tomemos, por ejemplo, el, el primer panel que está... pueden ver cómo varía de una manera muy importante año a año, pero esas variaciones naturales están embebidas en una tendencia lineal que es la que se asocia al calentamiento global. Eh, lo que tienen abajo es la misma evolución, pero para la región patagónica. Es decir, que entonces el, el, el efecto, el principal efecto de esta variación gradual que produce el calentamiento global es alterar entonces la base, se oscila. Esta figura entonces nos, nos permite ver que uno debería esperar por esta tendencia que los picos cálidos, los, las temperaturas más altas, sean más altas en las últimas décadas que en las décadas anteriores. Y esto lo hemos confirmado analizando eh, el comportamiento de las olas de calor. Por ejemplo, las olas de calor se pueden eh, eh, definir en función eh, y de su intensidad y lo que hemos, hay muchos indicadores nosotros hemos utilizado alrededor de y eso y este, hemos encontrado que las olas de calor, este gráfico solo les muestro el 1960 y donde el número está rojo quiere decir que aumentó la duración de las olas de calor y se ve que en el norte y en el este por otra parte, otros indicadores han mostrado que las heladas disminuyeron en la mayor parte del país. Y ahí pueden detectar que nosotros mostra, eh, de, definimos estos resultados como de confianza alta. Es interesante que eh, la estimación de los cambios en la temperatura media, vuelvo para atrás, eh, eh, eran de confianza media, pero en los estimación de temperatura la confianza es alta. Esto... Eh, en otras partes del mundo. ¿Qué va a pasar a futuro con la temperatura? Eh, nosotros lo hemos estimado eh, a través de un conjunto de modelos y de, eh, que, como les mencioné, un, es un subconjunto de ese gran conjunto de modelos que están disponibles en el IPCC, eh, estimamos los cambios para un futuro cercano, 2015-2039, y para un futuro lejano, 2075-2099. Y luego también, eh, asumiendo eh, un escenario de moderadas emisiones, asumiendo, entonces, que esto quiere decir que la, el planeta va, la sociedad global va hacia un clima, vamos a decir, una, una forma de, de actuar más verde que la que estamos haciendo actualmente, igual este es mayor que el de los dos grados, sino, sino que se llega alrededor de unos tres grados, una cosa así, y por otro lado, de mayores emisiones. Eh, ¿Qué nos muestra este, este gráfico? Eh, en el futuro cercano, pareciera que los eh, cambios en las temperaturas continuarían en aumento. Nos van a poder distinguir los valores eh, naranjas, el escenario socioeconómico y la magnitud es similar al grado. Pero este cambio. Es el en cambio, el, eh, este mismo cambio, la magnitud es en 50 años. Entonces, podríamos decir que hay una aceleración para las próximas décadas de este calentamiento. En el futuro lejano, es decir, a fines del siglo XXI, lo que observamos es que estos colores verdes y rojos son eh, eh, que el cambio es mayor. Y, en eh, general eso depende del escenario, y en el peor escenario llegamos a más de 3 grados, 3 grados y medio, sobre todo en el noroeste del país. Este es un resultado que ha tenido mucha, mucha publicidad, porque, bueno, esto puede tener un impacto muy importante en esta zona, que de por sí mm. puede tener, por ejemplo, en el verano, este, grandes temperaturas. Eh, y, como pueden ver, la estimación, eh, asumimos una confianza media en este resultado. Si vamos a la, a la precipitación, eh, encontramos que entre el periodo de 1960 y 2010, la precipitación media anual aumentó en casi todo el país. Eh, en los años antes patagónicos, eh, la tendencia fue negativa. Al igual que antes, eh, lo que está... Eh, Caro, no sé si nos escuchas, pero nosotros dejamos de escucharte hace 10 segundos. ¿Estás ahí, Caro? Te per perdimos el audio. Fernín, vos tampoco oís, ¿no? Sí, no, tampoco. Ah, eh, sí. Ahí estaba escribiendo eh, por chat, a ver si, si se escuchaba. Me parece que se, se cayó. Se debe haber cortado la conexión porque eh, abandonó la sala. Sí, debe haber cortado internet o algo. ¿Le pasás el link, Fernín y a ver sí. si...? Sí, sí, no, no me responde igual. Pero... Ah. Se le cortó internet se se le cortó la conexión. Esperamos un minuto. Y a los amigos presentes que están participando, los invitamos a ir dejando preguntas, comentarios eh, para Carolina. Eh, y ahí en el en el chat ¿Permite? ¿Tuviste alguna respuesta de Carolina? No, nada, todavía. No, no, no sé si habrá perdido la conexión eh, o... ¿no? ¿Ha tenido algún problema técnico? Estará reiniciando. Quizás. Eh, esperamos un minuto y si no... ¿Y si, no empezamos como si no, le aparece, el... le damos la palabra a Enrique, exactamente. ahí estamos, eh, no te escuchamos Carolina todavía, te, ve, te veo pero no te escucho, todavía no, Estaba entrando, ¿no? Tenía sí, problemas con el audio. Sí, ah, no, no. Salió. ¿Y ¿Si le pasas el link de nuevo? Sí, no, no, no. ¿Ahora? Yo no, no escucho a nadie. A, abrí tu... Me aparece como que no te... Ahí está, ahí está. ¿Me Escucho bien? Perfecto. Sí, yo te escucho. ¿Listo? Listo. Eh, Fijate de compartir bueno. pantalla de vuelta. Bueno. Bienvenida complicado. de nuevo. <risa> Hoy está difícil. Bueno. bueno sigo entonces. Ah, no sé dónde, eh, dónde me perdieron. Eh, estaba por, esta, por la evolución, ¿no? Sí. Eh, sí, sí. Eh, la variación natural de la precipitación... Con, eh, combinada con la tendencia, uno debería esperar un aumento de los eventos extremos de precipitación. Y eso lo estimamos con distintos indicadores de eventos eh, eh, evento extremos de precipitación. Por ejemplo, eh, lo, el, el gráfico que les estoy mostrando fue una estimación del cambio que sufrieron la cantidad de lluvia explicada en un año, por aquellos eventos que solo ocurren en principio un 5% de las veces. Y como ven, es positivo, quiere decir que estos eventos raros de lluvia intensa son más intensos en el 2010 que en 1960 en una buena parte del país. Y además, con otros indicadores, hemos encontrado que son más frecuentes. En relación a las proyecciones a futuro de los cambios en la precipitación, de nuevo les muestro qué ocurre en el futuro cercano y en el futuro lejano, y así como en un escenario de emisiones moderadas y en un escenario de mayores emisiones, y se puede ver que en el futuro cercano los cambios no son importantes, de hecho parecieron que fueran negativos. Y ahí es porque domina la variabilidad natural, eh, de la influencia en la variabilidad natural del clima en la lluvia. En cambio, en el futuro lejano, allí sí, con el escenario de mayores emisiones, uno debería esperar una intensificación de este patrón caracterizado por aumento de lluvias en el este y disminución en el oeste. Pero por, pero si ustedes ven ahí, sin embargo, nuestra estimación de la confianza es baja, ya que eh, el estimar la precipitación es uno de los desafíos más grandes que tienen los modelos climáticos. <coughs> y en particular se relaciona con eh, la, todavía la limitación de los modelos en representar las nubes. Es uno de los desafíos más grandes que tiene el modelado climático en el mundo entero. Y hay una comunidad muy grande tratando de mejorar esta característica de los modelos. Eh, esto es que les mostré solo un detalle eh, de todo lo que tiene eh, la tercera comunicación nacional, eh, y para sintetizar el estudio que hicimos por regiones, les muestro el mapa que caracteriza eh, las cuatro regiones de estudio, y en cada una de ellas les detallo cuáles fueron los impactos climáticos más grandes que hemos detectado. Por ejemplo, en todas eh, las, eh, las, las, las regiones, el aumento de las olas de calor y temperaturas extremas es algo importante, eh, también el aumento de las precipitaciones extremas y más intensas y frecuentes, en particular, en la región húmeda, que puede dar lugar a inundaciones, es uno de los aspectos a tener en cuenta. En las regiones centro y noroeste, eh, es, es, o Andes como lo llamamos así, hay algo que es importante, en particular en la región centro, que es la prolongación del periodo seco invernal. Eh, en la región centro del país tiende a llover más en verano que en invierno, y en invierno hay una secuencia de días de lluvia, eh, de días sin lluvia, que hemos notado que se ha extendido. Y esto hay que tenerlo en cuenta para eh, las actividades agrícolas, para el uso del agua en general. ¿Mm? Eh, en, el, en relación a los Andes, una de la, además de compartir las mismas eh, eh, amenazas que la región centro, se le suma el retroceso en los glaciares que eh, nosotros no lo hemos estimado, eh, sino que hemos inferido o analizado los eh, cambios climáticos que, que dan lugar a los glaciares, eh, al retroceso de los glaciares. Y, es, y principalmente el cambio en la altura del isoterma cero. La altura del isoterma cero es la que nos define en qué región puede uno tener glaciares. Eh, debido al aumento de la temperatura la tendencia, esa, eh, la, la altura del sector glacero se ha ido, eh, ha ido aumentando. Por consiguiente, si uno va hacia arriba en una montaña, tiene que haber menos lugar, y entonces lo, los glaciares han, han, han disminuido su tamaño. Eh, también se le suma que un glaciar eh, no solo se mantiene porque la temperatura está bajo cero, sino también porque recibe nevadas. Eh, y les he mostrado que en una buena parte de los Andes, las eh, precipitaciones, en particular en forma de nieve, han disminuido. Y en, en, la, en la región patagónica, además del retroceso de los glaciares, hay una tendencia general en, en la proyección futura hacia una mayor aridez. Eh, entonces, en particular, eh, el, uno de los desafíos futuros, hay muchos, ¿no? Pero uno de los que nosotros nos abocamos bastante es en el de manejo de riesgo de desastres. Por lo que hemos visto... Eh, eh, eh, hay una, eh, una evidencia del aumento de los eventos extremos de temperatura y de precipitación que pueden eh, y ponen en jaque a nuestra sociedad. Esto ha sido muy estudiado en el último informe del IPCC, en el quinto informe y también en el informe anterior, que se llama, hubo un special report, un reporte especial en extremos. ¿Cómo definimos el manejo eh, de un riesgo de desastre? Es una combinación de tres dimensiones, no solo tener una amenaza, en este caso meteorológica climática, uno podría tener sino también un terremoto, ¿no? Una amenaza natural, eh, sino también te, eh, ese desastre surge de eh, combinar esa amenaza con condiciones de vulnerabilidad, que es asociada a esa vulnerabilidad socioeconómica y a exposición. Eh, entonces, el manejo de riesgo del desastre implica eh, trabajar, nosotros no podemos evitar eh, en los eventos extremos, eh, pero sí podemos trabajar sobre las condiciones de vulnerabilidad y exposición. Entonces, de manera que eh, en la, en relacionado con la vulnerabilidad, es, eh, los, todos los informes del IPCC han mostrado, y también en el informe nacional, que eh, la pobreza eh, genera vulnerabilidad. Entonces, una sociedad más igualitaria, eh, con menos pobreza, sería más resistente, ¿no? También eh, mayor educación, eh, y una sociedad, una población más educada y en particular más alfabetizada ambientalmente va a reducir sus vulnerabilidades frente al cambio climático. Y eh, la otra componente importante, yo acá que algunas, hay más, ¿no? o la sinteticé. Eh, la otra componente importante es lograr un desarrollo sostenible de la sociedad, en la cual este un manejo de los recursos naturales, un manejo de las eh, de la producción manejo de, las, eh, de los lugares donde vivimos y nos desarrollamos. ¿no? En relación a la exposición, no, no, no. se pueden detectar tres eh, elementos también interesantes. Por un lado, el reordenamiento territorial. Eh, muchos de los desastres se producen aún con eventos climáticos o meteorológicos de eh, magnitud no, no. no tan importante. Eh, un ejemplo reciente que hemos tenido fue todos los impactos negativos que las lluvias intensas han tenido en la cuenca del río Luján, ¿no? Entonces un reordenamiento territorial significa dónde vamos a vivir, no vivir en zonas eh, donde está, eh, puede ser el cauce de eh, inundable de un río, este, cómo vamos a manejar la cuenca, estos son todos temas de la región este de Argentina, ¿no? Cómo se maneja una cuenca de manera de permitir eh, y facilitar eh, la descarga de los ríos, ¿no? dónde vamos a, instale, a instalar las, las viviendas, la, la industria, etcétera. Y por otro lado, eh, disminuir la exposición tiene que ver, por ejemplo, con reforzar y hacer una, eh, un sistema energético más sustentable, y también tiene que ver con adecuar la infraestructura a eh, las nuevas condiciones climáticas. Eh, desde el punto de vista de la amenaza, eh, hay dos aspectos, que eh, uno puede hoy trabajar, uno tiene que ver con eh, mejorar los sistemas de pronóstico para eh, eh, y diseñarlos, combinarlos con sistemas de alerta, ya que estas son medidas estructurales, ¿no? cuando hablamos de, de mejorar la infraestructura, cuando hablamos por ejemplo de, eh, ya sea para calor o, o frío o eh, inundaciones o sequías, eh, hay también lo que se llaman medidas no estructurales, que tienen que ver con la evacuación, que tienen que ver con eh, reforzar las... Eh, las defensas en momentos este, complicados de, de lluvias extremas, etc. Eh, y por otro lado, eh, también eh, afecta o reduce la posibilidad de, eh, de eventos extremos, de cambios en los eventos extremos, es, tiene que ver con reducir el impacto de las actividades humanas en, eh, en, la, en la composición de la atmósfera, lo que quiere decir es reducir la emisión de los gases de efecto invernadero. En ese sentido, yo voy a hacer algunos eh, algunos comentarios, pero voy a dejar después pues, a Enrique seguramente va a tratar más este tema, pero para contextualizar un poco los resultados de nuestra comunicación nacional. Este es uno de los tantos este, eh, rankings de emisiones de gases de efecto invernadero que están dando vueltas por... Por, por la web, por las distintas discusiones, ¿no? En el cual se, se puede distinguir que este alrededor del 50% de las emisiones actuales, eh, se, se puede pensar que las realiza China, Estados Unidos y la Unión Europea en su conjunto, que eh, casi 75% de las emisiones las eh, realizan alrededor de 10 países, en los cuales tenemos un, un número importante de países emergentes, y luego, bueno, eh, se ve mejor en el otro gráfico, que forma parte de esta comunicación nacional, eh, vemos en qué lugar está la Argentina, este es un gráfico que eh, ordena las emisiones totales de gases de efecto invernadero realizadas por los países del año 2012, ustedes no van a poder distinguir, pero los primeros países son los mismos que les mostraba antes, y acá se distingue la Argentina, que estaría en el puesto 21, si uno corre eh, con un 0,88% de las emisiones globales, eh, si uno considera emisiones totales, ¿no? pero si uno considera per cápita, la Argentina estaría unos lugares eh, eh, más arriba. ¿Qué eh, mostró la Comunicación Nacional de Argentina con respecto al inventario de gases de efecto invernadero? Esta fue una componente importante. Eh, eh, y, y, y es la, el insumo fundamental para las estrategias de mitigación de Argentina, mientras que lo que les mencioné antes eh, apuntaba a las estrategias de adaptación. Eh, el inventario, esto lo, lo voy a mencionar brevemente ya que no es mi especialidad, eh, el inventario de gas, efecto Madero que está en la Comunicación Nacional muestra que eh, un 43% de las emisiones de Argentina se deben al sector energético pero lo que es interesante es un 28% a la agricultura y a la ganadería y un 21% al cambio de uso de suelo. Y eso está incluyendo la deforestación, eh, está incluida en el eh, En consecuencia, eh, es, es, en, en el informe, en la Tercera Comunicación Nacional, que está disponible en la web, ya sea en la Secretaría de Ambiente o a través de la página del Instituto CIMA, van a encontrar un detalle de cada uno de estos sectores eh, por eh, actividad socioeconómica, quien es el mayor contribuyente, y también los expertos que realizaron este estudio eh, propusieron diferentes estrategias de mitigación. Eh, una vez que los equipos técnicos eh, de toda la Comunicación Nacional dieron sus recomendaciones, comenzaron las... Eh, las discusiones, las interacciones entre las distintas esferas del gobierno, liderado por la Secretaría de Ambiente, interactuando con los otros ministerios, de manera de poder acordar una eh, un compromiso eh, de reducción de emisiones para llevar a la Conferencia de París. Eh, debo decir que, eh, eh, antes que me, me, me olvide de mencionar algo, eh, que eh, este informe mostró que eh, las emisiones de, lo, de Argentina han aumentado con respecto al inventario anterior y se relacionan directamente en los gráficos muy interesantes donde se ve la evolu el aumento de las emisiones en asociación directa con el aumento del Producto Bruto Interno. Eh, también se muestran allí el grado de ineficiencia de varios de los sectores de producción de Argentina y en particular del sector energético. Eh, en consecuencia estas, estas eh, discusiones e interacciones eh, y negociaciones también podemos decir que la Secretaría de Ambiente llevó y Cancillería, con las otras instancias del, del gobierno, con sectores públicos, privados, también con la sociedad civil, de manera de tener un compromiso, ya que la, lo que dice el, el gobierno tiene que tener un reflejo eh, interno para que efectivamente eso se cumpla. Y eso, todo eso se plasmó en la INDC, en la contribución de la Argentina, que está disponible en la web, seguramente a, los, a algunos quizás les, les haya interesado y ya la han visto. Yo solo les traje acá eh, una parte del de texto eh, en el cual eh, se habla de una meta incondicional y una meta condicional. Eh, la Argentina, eh, para proponer su meta, eh, definió eh, una estrategia, no todos los países llevaron la misma, eh, eh, definió una meta de una, una estrategia de reducción con un año meta, ¿no?, que es este año 2030 y propuso una reducción de, su, de las emisiones eh, incondicionalmente de un 15% con respecto a las emisiones proyectadas en su eh, business as usual, escena, eh, el escenario business as usual. Y es, eh, principalmente eh, tiene que ver eh, ese 15% con eh, un mejoramiento de la eficiencia energética, con este, una diversificación de la matriz energética y con un manejo sostenible de los bosques. Y también se propone una meta condicional, eh, eh, condicionada a, eh, y esa meta sería una reducción de un 30% en el año 2030, con eh, respecto a las emisiones proyectadas en Subau, eh, asumiendo en el caso que hubiera un financiamiento internacional. Caru, sí, sí. Eh, perdón, estamos eh, medios cortos de tiempo, querés sí, eh, cerrar y eh, cerrarlo, sí, tranquila, sí, sí. cerrarlo tranquila, no, no, mate ya, el momento y cualquier cosa quedan para las preguntas, eh, ahí aprovechar. Perfecto, Gracias. perfecto, no, sí, solo quería mostrar este gráfico que es, el que está incluida en la comunicación, que tuvo, que fue medio mal interpretado, al menos por lo que yo vi en internet, acá se ve en rojo el business as usual, eh, esto es lo que eh, la Argentina emitiría en 2030 si no hace nada, y este es el compromiso, el compromiso, este es el 15% de, redu de reducción y este es el 30% de reducción. Eh, una reducción no implica dejar de emitir, es, es obvio esto. Eh, pero bueno, y, y también lo que quería marcar es que no queda claro cómo uno llega, esto es un, como un escenario, ¿no? Teniendo en cuenta un cambio de gobierno, este, eh, hay, hay que ver cómo se va a llegar a esto. Pero lo que es importante, lo que quería remarcar es es importante ver el final. Y para terminar entonces, lo que quería decir es que tanto lo que mencioné de las estrategias de adaptación, con las estrategias de mitigación, lo que está, eh, eh, lo que se está infiriendo es que necesitamos un cambio socioeconómico, político, cultural de nuestro país y de nuestra sociedad en general, apuntando a un desarrollo sostenible. Y ya con eso terminaba. Perfecto, eh, muchas gracias, de claro, eh, ahora le, te, te agradezco mucho por la presentación, eh, están todos muy contentos por los comentarios que están poniendo en el chat y te agradecen también por, por sumarte, después vamos a dejar un lugarcito para, para preguntas que ya hay varias que se están sumando. Eh, Enrique, te cedemos la palabra a vos, no sé si nos escuchas bien. Sí, perfectamente, me escuchan Perfecto. bien a mí. Buenísimo, eh, vos tenés un power o vas a, vas a hablar? No, no, tengo ahí un powerpoint. Perfecto. A ver, ¿ahí lo están viendo? Impecable, se ve bárbaro. Bueno. Eh, bueno, yo básicamente me voy a focalizar en el tema de las negociaciones internacionales y de, lo que, este, y de lo que es el camino hacia este nuevo acuerdo climático que va a empezar a funcionar en el 2020. Solamente para ponernos todos un poco sobre la misma página, o sea, estamos... Todo esto es en el marco de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Esta convención se creó en el año 92, a raíz de la preocupación de la comunidad internacional sobre el cambio climático, y por eso se le pide a los científicos del mundo que elaboren un reporte que dé cuenta de cuál es la situación. Años después del reporte, en el 92, se, crea, se lleva a cabo la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, en donde se da nacimiento a la Convención de Cambio Climático, a la Convención de Biodiversidad y a la de la lucha contra la desertificación. Esto, digamos, nos da el marco, digamos, la, la Convención de Naciones Unidas para Cambio Climático es el espacio donde se negocia a nivel internacional cómo va a afrontar la comunidad internacional el cambio climático. Esta convención tiene un par de principios. Eh, acá solamente destaco algunos que creo que son importantes a la hora de tener presente de qué se trata esta nueva negociación que vamos a tener ahora, eh, que, que venimos teniendo en realidad hace un par de años, y que va a concluir ahora en diciembre. Eh, es muy importante hablar del principio de precaución, ¿por qué? Porque el principio de precaución es el que habla de que ninguna medida de la convención puede atentar contra el desarrollo de los países. Por otro lado, obviamente se, de, se reconoce el derecho de las generaciones futuras y del desarrollo sostenible para todos los países. Y acá este último que menciono, creo que es muy importante eh, porque tiene que ver con todo lo que se está negociando ahora y cómo va cambiando el contexto internacional a lo largo del tiempo. Que es este principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Lo que significa que... Todos tenemos un grado de responsabilidad sobre el cambio climático. Carolina hace un ratito nos mencionaba eh, cómo se reparten todas las emisiones a nivel mundial. Todos los países del mundo emiten. Algunos emiten mucho, entonces tendrían una responsabilidad mayor. Y otros emiten poco y entonces tendrían una responsabilidad menor. Entonces las responsabilidades son comunes, todos tienen responsabilidad, pero son diferenciadas. Por otro lado acá les comparto un par de términos que son los que se manejan todo el tiempo en el marco de la convención, ¿no? estos son el término de mitigación, cuando hablamos de mitigación hablamos de reducir emisiones, o sea, contaminar menos, o sea, emitir menos gases de efecto invernadero a la atmósfera que son los causantes del cambio climático. Cuando hablamos de adaptación hablamos de las estrategias que tienen que ver para que las sociedades y los ecosistemas puedan adaptarse al nuevo escenario climático que va a devenir de todas formas. Y cuando ven, porque incluso, acá vale la aclaración, Carolina seguramente puede hablar mucho más al respecto, pero incluso si detuviéramos las emisiones eh, hoy y no hubiera más emisiones en el mundo, el cambio climático seguiría con una inercia que generaría, que sigue, que seguiría generándose algunos cambios. Lo que pasa es que depende cómo son las medidas que se toman, el cambio va a ser muy grave o el cambio va a ser más leve. Pero el cambio va a seguir estando. Entonces uno necesita adaptarse. Sí o sí uno tiene que considerar adaptarse a un nuevo escenario climático. Por otro lado, otro tema que se habla y que está muy en boga en este momento, desde hace un par de años, es el de daños y pérdidas. ¿Qué pasa? Cuando ya no nos podemos adaptar a un cambio, empiezan a venir problemas y problemas más serios, como por ejemplo, para ponerlo en, en términos mucho más pragmáticos, cuando hablamos de daños, hablamos de, por ejemplo, el, <coughs> el tifón que azotó Filipinas el año pasado y el tifón que azotó Filipinas del año anterior, que arrasó con pueblos completos, en donde los daños son tremendos. ¿Quién se hace cargo de eso si es a raíz de cambio climático? O sea, no es a una zona donde solía haber entonces, ¿quién se hace cargo de ese daño y quién se hace cargo de las pérdidas? ¿Qué, pase, qué pasa cuando suba el nivel del mar y se pierda una nación? como maldivas? O sea, perdemos un país directamente. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de los refugiados climáticos? ¿A dónde van a ir? Eh, ¿Va a ser Estados Unidos el responsable o la Unión Europea? o Australia, porque son los que tienen mayor emisión histórica, o toda la comunidad internacional va a hacer algo en conjunto al respecto. Se los dejo, digamos, todos como términos eh, que se manejan en la convención y que se están conversando y que también necesitan una decisión para fin de este año. Otros temas sumamente importantes, financiamiento, transferencia de tecnología, o sea, cómo cooperar de manera internacional para que la haya una transferencia de tecnologías adecuadas del, hemis del hemisferio norte, no, del de los países más industrializados o con la capacidad de proveerla, hacia los países que no la tienen. Cómo hacerlo de una manera que sea lógica, de una manera que no sea, un, que, no sea que no implique eh, condiciones económicas o de comercio además. Después, LULUCF es un término muy usado que engloba lo que, es, lo que se refería... Carolina, en cuanto al uso de la tierra, al cambio del uso de la tierra y la deforestación. Red, que es un mecanismo para evitar la deforestación. Y después mercados, que ya seguramente han escuchado hablar del tema de los mercados de carbono y demás, que también es otro tema de los que se habla. Todo esto se los pongo sobre la mesa como para que tengan en cuenta lo que son los diferentes términos y la terminología que se usa a nivel de la negociación. Otro poco de historia. Bueno, todos sabemos un poquito de lo que fue esto. Sabemos que en el 97 se creó el protocolo de Kioto, eh, este protocolo que aplicaba solamente para los países más industrializados, los que tradicionalmente en la jerga de la convención, bueno, mejor dicho, no en la jerga de la convención, en la convención, figuran adentro de un anexo, ese anexo 1 de la convención, que son los países con mayor responsabilidad. Entonces, el protocolo de Kioto aplica solamente para esos países. Eh, sabemos que el protocolo de Kioto no empieza a funcionar sino recién hasta el año 2004, mejor dicho, 2005, eh, que es cuando entra, eh, en, empieza a funcionar después de que Rusia ratifica el protocolo y se suma así una cantidad de países significativa para que empiece a funcionar el protocolo. Claro, el protocolo se crea en el 97, empieza a funcionar en el 2005 y, para cuando, y ya en ese momento estamos hablando de que China es una economía emergente, los países en vías de desarrollo empiezan a aumentar sus emisiones de manera significativa y el protocolo de Kioto, por más que se aplique, no alcanza para cubrir todas las emisiones que se estaban generando en el planeta. Ni hablar de que además... Estados Unidos no lo ratifica, que Canadá, Japón, eh, Nueva Zelanda, eh, se bajan del protocolo de Kioto. Este, entonces, el protocolo de Kioto obviamente queda como un instrumento, el único, legalmente vinculante, pero con muy poca efectividad. Por eso en el 2007 los países acuerdan negociar una nueva vía de negociación, tratar de encontrar otra forma que llegue a un nuevo acuerdo mundial, que se que llegue en el 2009 a un nuevo acuerdo. Nuevo acuerdo que en principio suponía ser el que estamos negociando ahora. Pero, eh, lamentablemente, en el 2009... <coughs> Eh, con toda la repercusión mediática que hubo, con la cantidad de, de importancia internacional que se le puso, eh, el mundo no pudo aprobar un nuevo acuerdo mundial para todos eh, en ese año. Eh, entonces, ¿eso a qué nos llevó? O sea, eso nos llevó a que todos estos países que están acá representados en esta diapositiva, eh, busquen otra nueva vía de negociación. Esta, vía, esta, esta um, filmina que les, que les pongo acá eh, es básicamente para representar lo que es la complejidad de la negociación. Acá están todos los países del mundo en todos los grupos de trabajo o todos los grupos eh, de negociación a los que pertenecen. Y vean ustedes cómo se superponen estos grupos. Eso genera una complejidad en la negociación que es sumamente difícil porque estos no dejan de ser... Países que no solamente están negociando cuestiones ambientales, están enfrentados a intereses económicos, relaciones comerciales, relaciones eh, bélicas. Hay países de, que están acá que están amenazándose, o hay un país que está bombardeando a otro. Esa es una realidad, esto es una negociación eh, entre países. Entonces, esto no está exento de todas esas cuestiones geopolíticas que son las que influyen. Y esas cuestiones geopolíticas son las que todavía no consideraban el, la cuestión climática en el año 2009. Entonces, por eso también el, eh, esa negociación del 2009 fracasa. Entonces, ¿qué pasa? Esto lleva a que los países eh, durante dos años, desde el 2009, se dediquen a fortalecer el proceso multilateral de negociación porque se había perdido una cantidad de, de interés en el proceso muy grande. Entonces pasaron dos años hasta que eh, llegan a la cumbre de, de Sudáfrica, de Durban, eh, en el 2011, y la COP, o sea la Convención de Cambio Climático, aprueba iniciar un proceso, como dice ahí el texto, para elaborar un protocolo, esto es textual de esa decisión, ¿eh? un protocolo, otro instrumento jurídico o una conclusión acordada con fuerza legal en el marco de la convención que sea aplicable a todas las partes, a más tardar en el 2015, pero que empiece a funcionar y se aplique a partir del 2020. Entonces, tomando un poco la experiencia de años anteriores, los países se dan cuenta de que esto necesita un buen tiempo de planificación y un buen tiempo hasta que empiece a funcionar. Y acá me gustaría recalcar esto. Tiene que ser algo, estas tres frases en anaranjado marcan lo importante de esta decisión. Va a ser un instrumento legalmente vinculante. El único que tenemos hasta ahora es el protocolo de Kioto, el único que le exige eh, compromisos de reducción. Este, este nuevo acuerdo global, también va a ser un acuerdo legalmente vinculante. Y acá lo interesante, este acuerdo vinculante va a ser aplicable para todas las partes. Y acá es donde empiezan los problemas, porque este nuevo acuerdo, si aplica para todos, ¿cómo hacemos con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas? ¿Cómo hacemos para que un país como Estados Unidos no pretenda que todos hagan lo mismo para él hacer menos? ¿Cómo hacemos para que un país como Argentina no se esconda detrás de su, de su, de su poca responsabilidad para no hacer nada? Entonces, este nuevo, este nuevo acuerdo presenta un montón de desafíos. Esto este que les mencionaba anecdóticamente recién es el problema de la diferenciación. ¿Cómo hacemos para diferenciar que un país tiene una responsabilidad y que un país tiene otra cómo hacemos para diferenciar que un país tiene una capacidad y, un, y otro país tiene otra, y otro país tiene otra. O sea, esas cosas son muy importantes a la hora de acordar un acuerdo que va a empezar en el 2020, que va a aplicar para todos y que tiene como objetivo principal estabilizar las emisiones de dióxido de carbono de la atmósfera y atender las necesidades de los países más vulnerables. Entonces acá es importante que se que se acuerde a un objetivo de largo plazo, que haya periodos de compromiso, que haya me mecanismos de ambición progresivos. Eso significa que cada vez que se, co que se haga un compromiso, que, ese, que el próximo compromiso sea mejor que el anterior. De manera de que podamos tener eh, compromisos que vayan escalando y que vayan mejorando el nivel de ambición mundial para poder sostener eso. Tema sumamente importante es financiamiento. ¿De dónde va a salir el dinero para hacer las transiciones que sean necesarias? ¿De dónde va a salir el dinero para a, atender las necesidades de adaptación de los países más vulnerables? ¿De atender el mecanismo de pérdidas y daños? Todo eso necesita financiamiento. Entonces eso también tiene que ser parte de este acuerdo, de este nuevo acuerdo. Entonces... ¿En dónde estamos con este nuevo acuerdo? Yo les dije que la negociación ocurrió en el 2011 y estamos en el 2015. Bueno, en el, en el camino hemos tenido eh, muchas discusiones porque hay temas que eh, antes no se trataban, antes no se consideraban, como por ejemplo este tema de la equidad, este tema de la diferenciación, este tema de eh, lo que son los... La, las responsabilidades comunes prediferenciadas. Todo esto eh, fue lo que llevó a que la cumbre de Copenhague de 2009 no sea un éxito. Todo eso no estaba conversado, no estaba desmenuzado, no estaba consensuado entre los países. Entonces, a la hora de negociarlo a último momento en una cumbre, obviamente no se pudo llegar a un acuerdo. Ahora hemos tenido más o menos seis años de conversar todos esos temas, entonces aparentemente, no les puedo prometer nada, o sea, aparentemente estamos en una situación muchísimo mejor, con muchísimas más probabilidades de conseguir ese acuerdo global eh, que pueda, que empiece a funcionar después del 2020. En el camino se aprobó un segundo periodo de compromisos del protocolo de Kioto que es el que va a seguir como instrumento legalmente vinculante para los países más industrializados y con mayor responsabilidad hasta el año 2020, entonces termina el segundo periodo de compromisos del protocolo de Kioto y empieza el nuevo acuerdo global. Estos números que les dejé acá en esta carátula, eh, hace referencia a la cantidad de páginas que ha tenido el texto de negociación desde el año pasado hasta ahora. Como verán, ha variado notablemente. Eh, la decisión de Lima, de la COP 20 de Lima del año pasado, es la que da el primer texto de este acuerdo, de este supuesto acuerdo. Ese, ese anexo de la decisión de Lima del año pasado tiene 30 páginas. En Ginebra a principio de este año hubo una reunión y ahí los países decidieron agregarle todo lo que todos hubieran considerado que faltaba. Entonces de 30 páginas lo llevamos a 95 páginas. Esas 95 páginas son todas por decidirse. Cada uno de los textos tenía, cada uno de los párrafos de esa negociación, de, perdón, de ese acuerdo borrador, tenía aproximadamente entre dos y hasta diez opciones. Así que imagínense la complejidad de acordar este texto, eh, en la, de acordar este texto ¿no? Eh, por otro lado, tenemos que después el texto bajó a 85 páginas, con unos mínimos acuerdos ahí, y recién en esta negociación que ocurrió ahora en Alemania, eh, los países, eh, los presidentes del grupo de trabajo generaron un nuevo texto mucho más reducido de 22 páginas. Este, este nuevo texto de 22 páginas eh, ocurre que no era lo suficiente, entonces los países lo volvieron a abrir y este, lo volvieron a abrir y eso generó que el. Perdón. Eso generó que este, tengamos un texto que se haya ampliado y que llegue a las 55 páginas. Eh, este nuevo texto por ahora tiene eh, esta estructura que yo les comparto acá. Eh, tiene un preámbulo, tiene definiciones, tiene mitigación, adaptación, daños y pérdidas, financiamiento. Todas estas, toda esta es la estructura que por ahora va manteniendo el, el acuerdo. Eh, todo eso adentro tiene párrafos, y estos párrafos están eh, también entre corchetes. Los corchetes eh, en la jerga de Naciones Unidas significa que no está acordado. Entonces eso significa que todo lo que está ahí adentro está, pero todavía no está acordado. Así que para cada uno de estos ya no es tanto como fue a principio de año, donde había 95 páginas, hay menos, pero sigue habiendo un montón de cosas por decidir. ¿Qué está relacionado con lo que les mencioné primero acá? Un objetivo de largo plazo, es decir, ¿para cuándo los países planean, ser, eh, planean tener un objetivo de reducción de emisiones? ¿Para el 2050? ¿Para el 2100? Ese objetivo de largo plazo es la carbono neutralidad, la eliminación del dióxido de carbono, la emisión cero. Esos son todos términos que se están negociando. Después, los periodos de compromiso, los mecanismos de ambición, todo eso está ahí adentro en esa estructura. Solo a modo eh, anecdótico, digamos, acá les dejo por ejemplo una, un párrafo que hace referencia al objetivo de largo plazo. Como verán, todo el párrafo está entre corchetes y cada frase adentro de ese párrafo está también en corchetes. Es, que, es decir, que todas esas opciones que están ahí, e incluso todo el párrafo tiene una segunda opción. Es Realmente es hasta gracioso. Todo el, el párrafo original está lleno de opciones adentro en sus frases. Y, el, y, el, su, y todo ese párrafo a su vez tiene uno, un párrafo alternativo. Lo mismo ocurre acá para lo que son las INDCs que mencionaba este, Carolina. Eh, las, esas contribuciones, ese esfuerzo individual, es, y ahí dice, shall, should, o sea, una sola palabra puede cambiar cuál es el significado de ese acuerdo. O sea, cada parte debería o cada parte deberá preparar un compromiso. Entonces, eh, ese debería o ese deberá, digamos, realmente cambia toda la estructura, porque hace que esa contribución nacional, se llama contribución nacional porque es una contribución nacionalmente determinada, o sea, cada país determina cuál va a ser su eh, compromiso. Entonces, cada país deberá presentar, o sea, es una obligación presentarla, o cada país debería, y es básicamente una especie de invitación a hacerlo. Entonces, una contribución nacional, básicamente, eh, conforme a lo que se acordó en Naciones Unidas en años anteriores, consta de varias características, pero está muy librado a las capacidades de los países y a la voluntad de los países eh, para determinar ese, ese compromiso o esa contribución. Eh, esa puede ser políticas o acciones de mitigación, o simplemente eh, mencionar prácticas, de, por ejemplo, prácticas más eficientes en, en el sector agricultura, o la eliminación de subsidios, o simplemente comprometerse a bajar las emisiones respecto a un nivel específico. Es decir, en el 2005 yo emitía un nivel X, y en el 2030 voy a emitir X menos... 20%. O hacer como hizo Argentina, proyectar algo, proyectar una emisión hipotética para el año 2030, en el caso de que yo no hago nada, y en base a ese valor hacer un, plantear una, una reducción. O simplemente plantear, como han hecho algunas de las islas o algunos países, plantear una cantidad de energía renovable que se va a incorporar a la matriz energética. Entonces, eso hace que las contribuciones nacionales sean muy amplias y que puedan, digamos, que tengan una diversidad muy grande. Para seguir dando algún otro ejemplo, este es, por ejemplo, otro, otro artículo del texto en el que, las, eh, en el que se ve en, el, en materia de financiamiento, adentro de una misma opción, ¿cuáles, son, eh, cuáles serían los párrafos y cuántos corchetes tiene cada uno de esos párrafos. Esto es tomado textualmente del de borrador de negociación que, que aprobó Naciones Unidas eh, hace una semana, 10 días. Entonces, ¿qué es lo que nos queda de acá? Porque eh, por ahora les estoy diciendo que está todo bastante en el aire, ¿no? Eh, ese texto está, ese texto tiene aproximadamente 1.500 corchetes, o sea, 1.500 cosas para decidir. Eh, y lo único que nos queda de acá en adelante es París. Entonces, ahora lo que nos quedan son un par de reuniones, nada más, que es la Pre-COP, a eh, la Pre-COP suelen asistir los ministros de los países, eh, estos ministros eh, ahí hacen preacuerdos o facilitan algunos acuerdos para que después los delegados en Naciones Unidas puedan acordar cosas más, de, más detalladas del texto de una manera más fácil, una vez que viene una línea de más alto nivel de los ministros, muchas veces es más fácil acordar entre delegados. Después, eh, algo no menor es que el 15-16 de noviembre va a estar la cumbre del G-20. Eh, en esa cumbre, ustedes no sé si, si recordarán o si, o, si han, o si se han enterado de que en el G-7, por ejemplo, se ha, se ha hecho un anuncio respecto al objetivo de largo plazo, al financiamiento climático. En una de esas, G20 también puede enviar una señal de alto nivel político respecto de financiamiento climático y un objetivo de largo plazo. Y obviamente la COP21, que es donde eh, no nos quedan más que 11 días de negociación en los que los países tienen que eh, concretar ese acuerdo. Así que con esto yo cierro, este, es básicamente este panorama de la negociación y de cómo fue en estos últimos años y en particular este último año eh, y en dónde está esta negociación en este momento y, y qué es lo que nos resta de hacia la COP21. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias Enrique, fantástica la presentación. Eh, les, los, les robamos unos minutitos más a los dos para algunas preguntitas que, que nos fueron dejando a medida que fueron hablando. Empezamos eh, con vos, Carolina, ¿nos escuchás bien? Sí. Perfecto. Hay una pregunta específica para vos, que Aldana te pregunta si utilizan imágenes satelitales para realizar los estudios, qué tipo de imágenes, si se, eh, cómo se focalizan en ellas y, por ejemplo, para, para, para qué usan esas imágenes satelitales. Eh... Sí, contesto, pero pasa que me puso, estás mostrando tu pantalla a todos los participantes, no sé si se me ven ve la cara o me ve en mi computadora. Te no, vemos bien, perfecto. Bueno, eh, sí, eh, cuando yo mencioné eh, eh, todas las, el, vamos a decir, el abanico de eh, sistemas de observación que nosotros utilizamos, eh, uno de ellos es la, son las imágenes satelitales, pero no las usamos directamente, sino que las combinamos con otras fuentes. De las imágenes satelitales, sacamos información, información de tempo, de presión, o su equivalente y todo eso las combinamos con las mediciones de temperatura, que, son que se realizan en superficie, pero sí, sí, eh, ha sido desde los 80 hasta la fecha eh, ha sido una diferencia enorme tener esa información. Perfecto, eh, una pregunta que en realidad si quieren pueden responder los dos eh, hay varios, varios participantes que están preguntando de cuántas posibilidades reales hay de llegar a un acuerdo obligatorio, un acuerdo vinculante en París. Eh, ¿Qué les parece a ustedes? Digamos, ¿Lo ven factible? ¿El que quiera responder? Ahí dejo a Enrique que conteste que tiene mucha más experiencia que yo. Yo no no, no, no, no tengo ese detalle fino de la convención. Eso. Bueno, este, sí, en realidad el acuerdo va a haber, o sea, eso es un mensaje que, está, eh, que es, está bastante generalizado y es un mensaje en el que hay bastante confianza de que un acuerdo legalmente vinculante va a haber. Lo que nos queda, digamos, por descubrir es cuál va a ser la calidad de ese acuerdo. O sea, es podemos poner es muy fácil ponerse de acuerdo todos en algo que es fácil para todos, pero a medida que le empezamos a agregar detalles, a, a le empezamos a complejizar un poquito más, eh, empezamos a encontrar esas diferencias. Entonces, acuerdo va a haber, porque hay un, valga la redundancia, hay un acuerdo general entre todos, de que nadie se va a arriesgar a tener otro Copenhagen, eh, pero bueno, lo que queda por verse en este momento es, cuál va a ser la calidad de ese acuerdo. Perfecto, muchísimas gracias Enrique. Eh, Carolina, otra preguntita para vos. Eh, hay un participante, Nicolás, que te está preguntando qué se está haciendo ahora en Argentina en adaptación o mitigación y si podés mencionar algún proyecto puntual que, que se te venga a la cabeza. Eh, sí, ahora en proyectos de adaptación eh, eh, hay, hay, hay mucho, eh, hay, hay esfuerzos locales, a mí me gustan eh, lo, eh, los esfuerzos que están haciendo los municipios, los municipios. hay una red de municipios, municipios contra el cambio climático, o se llama algo por el estilo, en las cuales están eh, generando y acordando eh, estrategias para eh, adaptar sus eh, ciudades, no, sus, sus poblaciones urbanas. Eh, después hay muchas cosas que se hacen en la Argentina, que sirve a la adaptación, pero sin que se eh, diga que es adaptación. Por ejemplo, todas las estrategias que tienen que ver con el manejo del agua, ya sea para las zonas de inundaciones y, y no para las zonas de, eh, de sequías. ¿no? Perfecto, impecable. Eh, a ver, otras preguntas. Eh, Enrique, una pregunta para vos, eh, de Rosalba. Te pregunta. Eh, ¿Qué personas en el gobierno representan? A, eh, a represent ¿Qué personas en el gobierno representan a Argentina en la reunión en París? Digamos cómo es ese proceso. Eh, ¿Quiénes viajan en general? ¿A quiénes se designan? Eh, eh, mi, la experiencia que yo sé, eh, contesta Enrique, perdón. No, no, no vos, contesta vos. Eh. vos. Eh, de parte de, de gobierno eh, hay, se, hay dos componentes. Una es ante la convención es una parte de Cancillería, que en general van quienes designen de, de Cancillería, eh, pero básicamente están nucleados dentro de la Dirección de, de, de Medio Ambiente. Eh, sé que van de otras direcciones dentro de Cancillería también, pero bueno, eso es una cuestión de, de decisión de ellos. Y por otro lado, de Secretaría de Ambiente de eh, lo que es la, la, la Unidad de Cambio Climático. Esos son como los dos principales. En una COP en general muchas veces van desde otros ministerios también, porque creo que acaba vale la pena aclarar esto. La Convención de Cambio Climático hace un buen tiempo ya dejó de ser una convención netamente ambiental. Eh, es cierto que los responsables o quienes tienen que seguir el proceso son los responsables de medio ambiente de los países, pero la verdad es que desde el punto de vista eh, de todo lo que hemos conversado, lo que ha presentado Carolina, lo que he presentado yo, está claro de que esto no se arregla entre ministros de Ambiente. Esto se arregla, tiene que tener una participación los ministros de Energía, los ministros de Agricultura, los ministros de Economía. Entonces, en consecuencia, con eso, eh, el gobierno yo sé que siempre envía a alguien de Ministerio de Agricultura, gente del Ministerio de Economía eh, y de Energía, no sé, creo que alguna vez he visto. Pero en sí, quienes llevan eh, constantemente las negociaciones son gente de Cancillería y de la Secretaría de Ambiente. Perfecto. Carolina, ¿algo que quieras agregar? No, para mí está perfecto lo que dijo. Oh, perfecto, buenísimo. Eh, una pregunta para cualquiera de los dos que quiera responder. Roberto pregunta... ¿Cuáles son los ámbitos y la, las modalidades más operativas en las que los estados pueden consensuar internamente posturas a largo plazo que supere las parcialidades partidarias? Yo creo que es, no está muy clara la pregunta, pero creo que se refiere un poco a cómo es ese proceso de negociación entre los estados, digamos. Yo no entendí bien si se, eh, se refería porque se cortó. ¿Algo sí, se, te lo repito. ¿En interno de la Argentina o entre...? Creo que a él se refiere a nivel global, si no me equivoco. Él pregunta, ¿cuáles son los ámbitos y las modalidades más operativas para la que los estados puedan consensuar internamente posturas a largo plazo que supere las divisiones? La verdad que desconozco, porque <ríe> los cambios de gobierno me parece que dificultan y otra, y otra realidad es que en la Argentina, lo sabemos muy bien todos, las políticas a largo plazo nos cuestan bastante, eh, pero creo que estamos avanzando, pero eh, eh, se necesita más interrelación entre ministerios, entre secretarías a nivel de escala provincial, local, nacional, y eh, es, se está avanzando, pero hay mucho por hacer todavía. No sé, Enrique, si tiene para agregar. Sí, en realidad por ahí más viene en esa línea. Eh, yo por lo menos lo que interpreto de la pregunta es que es algo... Eh, también medio más interno, como un espacio único no, no hay así formalizado un único espacio, tiene que ver con lo que decía Carolina, o sea, tiene que haber una interconexión entre lo que, es, eh, en lo que son los diferentes ministerios, a lo cual yo le agregaría además eh, quizás la cuestión entre escalas de gobierno, porque muchas veces eh, hablamos de acciones de municipios, pero que no tienen que ver con las acciones entre provincias y que tampoco tienen que ver con las acciones que genera el gobierno el, el Estado nacional. Eh, entonces, a veces falta un poco de interconexión también en, en, entre esos estados, entre esos eh, niveles, digamos. Perfecto. Eh, hay una sí. pregunta más por ahora, que quizás los dos pueden comentar. Eh, Yo de, sí, de Carolina, decime. ¿Querías comentar algo? No, que, quería aclarar nada más, esto se habla en las investigaciones, que no es lo mismo ser un país federal, vamos a decir, digamos, como, como es un caso de Argentina, Estados Unidos, a un país como China. ¿tá? Entonces, es, esa complejidad de la estructura gubernamental eh, define también la forma de interrelacionarse, ¿no? Y de tomar estas decisiones. No, era solo ese comentario. Perfecto, perfecto. Eh, hay una pregunta más por ahora, nomás, así que con esto terminaríamos. Eh. Eh, quizás los dos pueden aportar algo. ¿Qué les parece que lo, las acciones que está tomando Argentina hoy en relación a cambio climático? Eh, hay varios comentarios de si es algo más teórico que práctico, digamos, ¿qué evaluación hacen de lo que se está haciendo a nivel nacional acá en Argentina? Eh, puedo empezar yo. Eh, digamos que son mejores que antes, pero todavía, vamos a decir, insuficientes. Eh, quizás por la la evidencia que ya tenemos del impacto de los eventos extremos, eh, la ola de calor de, do, de diciembre de 2013, la recurrencia de inundaciones, esos son todos llamados de atención que afortunadamente este, las estructuras este, gubernamentales de distintos, de, de todos los niveles, están reaccionando. Y entonces, en nombre de cambio climáticos, nos estamos de alguna manera también adaptando a eh, el clima que, que, que tenemos naturalmente. Eh, pero queda mucho por hacer, y en particular con respecto al tema de emisiones, ¿no? Si sí, ¿sí puedo... Sí, dale, Enrique, dale palabra. Eh, en, en materia de... yo creo que eh, Argentina... Argentina tiene programas en marcha, ahí creo que vale la pena mencionar que, que hay cosas que se hacen. Hay más a nivel local, supongo, digamos, hay un montón de iniciativas. Eh, es cierto que por las capacidades que tiene nuestro país, uno realmente pretendería que haga muchísimo más. Este, digamos, hay una ley de bosques que realmente ha frenado bastante lo que son las tasas de deforestación, que son un gran un componente muy grande de la matriz de emisiones de Argentina eh, y hay después una cuestión que tiene que ver con la parte energética que Carolina nos mostraba, digamos, lo que es la, esa, esa torta de emisiones que tiene nuestro país, la cuestión energética en Argentina es clave, o sea, tenemos un país que en materia de energías renovables tiene potenciales que es comparable con muy poquitos países del mundo. Eh, entonces, creo que hay una cuestión de desaprovechamiento de esas oportunidades en donde es, es importante que, digamos, es importante que el Estado, que los ciudadanos, que todos los que formamos parte del, del país, empecemos a apuntar en esa línea. Por un lado, o sea, nuestra, nuestra matriz está muy cargada de eh, combustibles fósiles, nuestra matriz energética me refiero, está muy cargada de, de combustibles fósiles, y el, el, el interés que se le ha dado a las energías renovables que tendrían un potencial, y esto es, es, es realmente, no, no estoy exagerando, es ridículamente colosal, este realmente no o sea las, las energías renovables siguen representando menos del 1% de la matriz energética argentina. Entonces, yo creo que a Argentina definitivamente le falta mucho por hacer, eh, pero bueno, o sea, hay, hay, digamos, otro tipo de, de prioridades que ha establecido que han establecido el gobierno y que eh, en una de esas, el haber hecho esta nueva contribución nacional eh, también abre la puerta, abre el juego a que se empiecen a mejorar y se le empiecen a, a vehiculizar más eh, estas oportunidades. Perfecto, eh, agrego una cosita más, hay un par de preguntas que, que piden si pueden profundizar un poquito más sobre, sobre energías renovables en Argentina, sé que no, no es el área específica de especialización de los dos, pero si, si efectivamente lo ven como, como comentaba vos Enrique recién como un área en la que Argentina puede trabajar, y qué, qué mirada ven de parte del Estado actualmente relación a renovables, digamos, y ven eh, cómo se está trabajando hoy, digamos, quizás se puede, puede, podemos mencionar la, la reciente ley de renovables que se aprobó. Sí, eh, para agregar... Ah, perdón No, no, andate tranquilo. O sea, por el tema de renovables creo que, bueno, por el lado de la, de la ley de renovables que justamente mencionabas, me parece que por ahí va, este, por ahí va un poco la mano, ¿no? O sea... Eh, hay una ley de renovables, la ley de renovables habla de llegar al 8% de energías renovables para el 2017. En este momento, siendo que apenas que no se llega al 1%, llegar al 8% en dos años eh, es notablemente ambicioso, pero eh, no es imposible. Obviamente que requiere un montón de inversión, un montón de infraestructura... Eh, y, pero el horizonte que se plantea esa misma ley para el 2025, de llegar al 20% de la matriz con energías renovables, yo creo que es alcanzable. Eh, y creo que le traer, una vez que le empiece a generar esos beneficios al país, eh, yo creo que solo se va a empezar a activar una rueda en donde... Digamos, también lo, lo digo un poco con esperanza, ¿no? O sea, es de decir, creo que una vez que se, que se, se empiecen a ver esos beneficios, eh, se va a empezar a, a invertir más. Hoy por hoy, por la situación energética del país, en el que nuestro gobierno tiene que gastar eh, cerca de 12 mil millones de dólares anuales en importación de combustibles para satisfacer la demanda energética, cada vez que se invierte en renovables no solamente se gana por las, por, la, por el producir energía propia, sino que se ahorra esa importación. Hay una nota que salió no hace mucho de eh, una empresa argentina de Comodoro Rivadavia que su producción de energía renovable eh, le, de, le representaba un ahorro de 250 millones de dólares anuales en importación de combustible al Estado. Entonces, realmente hay ejemplos en nuestro país que pueden seguir siendo tomados para seguir incentivando en esa vía. Perfecto, eh, Carolina. Para completar un poquito. Dale para adelante. Sí, para completar un poquito lo que mencionó Enrique, es verdad que el desafío está ahí, las energías renovables. Eh, lo que tiene es que no es una acción compleja. En ningún país del mundo es complejo. Si uno mira ...de los renovables en muchos de los países que tienen porcentajes altos están en el ámbito doméstico, en el ámbito industrial todavía en la mayoría de los países se desarrolla a partir de combustibles fósiles... Eh, y en particular, por ejemplo, a, a mi instituto le toca trabajar, hace muchos años estamos trabajando con Camesa en, la, en el desarrollo de predicciones de viento para poder predecir el potencial eólico, ¿no? Y, a, y Camesa está tra tra actualmente trabajando con dos parques grandes y existía el plan para 14, pero hay algo que de, hay que desmitificar, que por ejemplo en el caso de los vientos, los vientos en Argentina no son siempre <ríe> constantes ni fuertes como el, el mito Popular lo dice, de hecho hay, hay evidencias de cambio climático de una reducción, digamos los vientos más intensos están yendo cada vez más hacia el sur, eh, en consecuencia no es tan sencillo eh, incorporar en la, en la red eh, eh, nacional ese tipo de energía, pero eh, es posible y obviamente intensificarla a uso local debería ser loable. Y el otro aspecto interesante que creo que hay que abordar en una discusión ambiental es el tema de las represas hidroeléctricas, que no sé si le llega a usted, pero hace poco estuve en el nordeste, y son muy cuestionadas por la población porque eh, las asocian a impactos ambientales negativos. Entonces algo que también vale la pena destacar, que tanto en el, en el renovable como en el desarrollo sustentable de nuestro país, tenemos que eh, alfabetizar a nuestra población mucho más, en los temas ambientales, ya que hay muchos mitos y muchos efectos negativos que limitan muchas veces la implementación de nuevas este, tecnologías o, o nuevos, nuevas formas de desarrollo, ¿no? Perfecto. Eh, una última pregunta para cerrar para vos, Enrique. Eh, que cuentes un poco cómo, cómo es tu trabajo, digamos, hay varias preguntas que insisten un poco cómo es el rol de las ONGs en el proceso de negociación de cambio climático, digamos, cómo interviene la, la ONG, y vos, vos formando parte de FARM quizás podés aportar un, un aporte valioso en ese sentido. Sí, en el proceso de las negociaciones internacionales, las ONGs entran dentro de lo que se llaman eh, observadores. Los observadores son eh, grupos, eh, de, o sea, dentro de, de la convención uno tiene los gobiernos, que son las partes, y después están los grupos intergubernamentales y después los observadores. Dentro de los observadores hay aproximadamente siete o nueve, características, eh, perdón, nueve categorías. Eh, están las ONGs ambientalistas, están los sindicatos están los, eh, los grupos de granjeros, grupos de género, eh, después están los, las, la industria, <coughs> después están los grupos de investigación, eh, todos ellos estamos dentro de lo que son los observadores. Es decir, nosotros no podemos sentarnos a la mesa de negociación y a interactuar como si fuéramos una de las partes. Sí podemos participar, sí nos dan... Eh, dos minutos de intervenciones en los plenarios, sí podemos hacer, eh, presentar publicaciones, usar para hacer conferencias de prensa, eh, entonces el lobby o el, el trabajo que se hace adentro de una negociación tiene que ver por ese lado y es un poco más periférico que en el resto de otras negociaciones en donde por ahí sí los observadores o en este caso ONGs se sientan a la mesa con los eh, con los gobiernos. Eh, de hecho, con los años se ha ido restringiendo bastante la participación de la sociedad civil eh, en algunos en algunos espacios de negociación. Sin ir más lejos, ahora en esta negociación en Alemania nos pasó que los países pidieron que los países industrializados pidieron que, eh, que las negociaciones sean a puertas cerradas. Entonces, nosotros simplemente nos tuvimos que quedar afuera eh, esperando recibir las noticias de cómo iban avanzando las negociaciones puertas adentro. Eh, después, el trabajo también, eso es lo que tiene que ver con la negociación en Naciones Unidas. En general, es normal que las ONGs se agrupen en redes. Eh, yo he tenido mucha participación en Climate Action Network, que es un, la red más grande de ONGs a nivel internacional que trabaja en cambio climático, entonces ahí nosotros generamos posiciones, en esas posiciones hacemos el lobby, las publicamos, generamos, hay otros grupos que generan actividades eh, más, de, más, más activistas, o sea, con representaciones, carteles, marchas, otras cosas que por ahí no siempre son al interior del recinto de negociación, ¿sí? o sea, son afuera. Eh, así que hay un montón de maneras diferentes de abordar, eh, el tema de en la negociación. Y después claramente ese trabajo no termina ahí, ese trabajo se tiene que continuar al interior de los países, en donde muchas veces eh, las ONGs se agrupan en grupos más nacionales o, o locales y continúan ese trabajo de presión política al interior de los países, porque la posición de un país en general se forma o se, se formula en cuando están en sus países, no cuando están sentados en el recinto de negociación de Naciones Unidas. Entonces es un trabajo que tiene que ocurrir tanto en Naciones Unidas como en las capitales o en los en los, este, en los respectivos países. Perfecto, impecable. Buenísimo, Enrique, muchas gracias. Eh, cerramos con esta pregunta, Flores, acá de bien. Los dos le dejo la mía en el cierre y, y ya damos finalizado el webinario. Bien, eh, ¿me escuchan? Tenía el audio apagado. Perfecto. Bárbara. Perfecto. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias Carolina, muchísimas gracias Enrique, gracias a todos los y las participantes que no solo eh, estuvieron ahí, sino que contribuyeron con preguntas. Eh, como dije al principio, esta es una de las iniciativas que hacemos en claves21.com.ar con el objetivo no solo de eh, promover la discusión y los temas ambientales sino también brindar instancias de capacitación y de difusión de información eh, aprovechando las nuevas tecnologías que, que nos permiten a, hacer este tipo de cosas así que a mí no me queda más que agradecerles a nuestros expositores de lujo y a ustedes que estuvieron ahí del otro lado de la pantalla, dirían en la televisión eh, y bueno, este webinario va a estar publicado mañana en, en nuestro canal de YouTube y en el sitio web claves21.com.ar así que bueno, eh, va, estemos conectados para próximos webinarios este año va a haber uno más por lo menos a fines de diciembre para saber qué pasó finalmente en la COP21 de París si llegamos a ese gran acuerdo vinculante y además tenemos en marcha para 2016 todo un eh, módulo interesante de capacitación eh, virtual para periodistas y comunicadores en temas de medio ambiente y en particular de cambio climático, así que los invitamos a seguir en contacto. Si ven abajo, si ustedes eh, no se habían registrado previamente, hay un campo de formulario para eh, dejar su email y nosotros podemos seguir en contacto para contarles de las futuras actividades. Bueno, nada más, muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Carolina, y bueno, a bueno, todos. Eh, y seguimos en contacto, gracias. Chao, gracias, chao. Un placer. Chao,